Hola, amigos de mis niños, ¿cómo están? ¡Bien! Yeah. Espero que todos se encuentren bien, gracias a padre padres. Cierto día, nuestro amigo Luis se encontraba muy aburrido en un campamento de Semana Santa, cuando en ese momento llega su amigo Luis. Señor Luis, ¿cómo andas? Súper aburrido, no entiendo por qué mismo tú en que venga cada año a este campamento. se Luis. ¿Algo La lucha, si no la bueno, si lo hiciste, creo que es mejor salir a explorar un poco que quedarnos aquí sin fuera aburrido, sin hacer nada. Y así nuestros amigos Ricky y Luis empezaron a caminar hasta que decidieron para un momento a tomar agua y descansar. No, no te sientes, un poco cansado por la subida, pero a ver, Es que tan interesante que te hizo cambiar de opinión acerca de este campamento. ¿De Llegamos ¿Cómo no sé qué bonito es delante de la montaña? ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! ¡Ven qué hermoso se ve todo desde aquí! ¿Verdad que sí? Al estar contemplando lo hermoso de la naturaleza me hizo reflexionar acerca de lo que estaba haciendo mal Entonces yo me acordé de algo que me decían cuéntaselo a quien más les tengas confianza Entonces yo hice oración no ¿Sabes qué? Bien, me sentí después. De eso. ¿Qué padre, Ricky? Entonces, ¿qué te parece si nos quedamos aquí en vez del campamento? Ya ves que tenemos nuestras mochilas, algo de, y algo de comer. ¿Cómo ves? Oh, sí, estar bien, padre. Pero, ¿sabes? Algo similar le pasó a Jesús cuando subió al cielo con Pedro, Santiago y Juan. Ellos le decían: Yo tengo los pues, pero Jesús tenía una misión. Y su misión era morir. Salvarnos para de Creo que ya entiendo. Cuando subieron al monte, fue como una prueba de que estar en el reino de Dios. Entonces vieron a Jesús con un resplandor increíble. Su rostro brillaba como el sol y sus ropas eran súper blancas. Creo que ya sabes que todos no tenemos la misión. Ahora entiendo. Tal vez mi misión en este campamento es enseñar a los niños a cómo hacer oración. Y decirles que siempre debemos de confiar en Dios y que Jesús nos ama y que siempre va a estar presente en nuestras vidas. André, le la hora. ¡Ey, eh, no me, eh, me te así que juro con tu Amado Padre, necesitamos también tener una experiencia en la cima de la montaña y en nuestro diario de Jesús. Necesitamos esas experiencias para probar nuestras fuerzas para las tareas difíciles a las cuales nos enfrentamos al pedir a Jesús Carlos, Estamos agradecidos por la experiencia maravillosa que nos da en la cima de la montaña, la cual renova nuestro esfuerzo para nuestro caminar diario En el nombre de Jesús, oramos.